Hola, un saludo a todos, tanto a los que nos seguís en, a través de este vídeo como a aquellos otros que en este momento habéis conectado un podcast que habéis descargado por ahí y estáis queriendo aprender muchísimas cosas de virus informáticos y códigos maliciosos. Así que saludo a mi compañera, muy buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Hoy el sonido parece que hemos entrado perfectamente. Google nos empieza a querer un poquito, aunque ya te contaré lo que nos ha pasado al comienzo de la emisión. Y eso lo dejamos para el misterio de la audiencia. Las anécdotas. Y esta noche de que hablábamos, ya Yolanda... la ¿De qué hablábamos? No, ¿de qué vamos a hablar? O sea, vamos a hablar de los virus informáticos, de malware, de bueno, de un montón de cosas que creo que todos estos cracks eh, de la seguridad informática que hemos reunido aquí en Hanouton esta noche creo que tienen buena cuenta ¿no? de, de darnos buenos consejos y un montón de información. Así es que nada, recordarle a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales que pueden hacer preguntas y comentarios, eh, si es a través de Twitter, utilizando nuestra etiqueta eh, almohadilla Hanauton. O a través del evento en Google+, YouTube, Facebook... Tienen todas las redes posibles. O sea que aquí dispuestos para recoger las preguntas que surjan. Así es que, Antonio, preparados, ¿no? Venga, preparados y adelante. Y además, esta noche tenemos todas las redes menos una. Porque el chat de preguntas y respuestas todavía no se ha activado. Pero bueno, ya lo arreglaremos. Eh, el cartel... Yo no me atrevería a comenzar a poner... Si tuviera que elegir con quién comenzaba a hablar o a quién le preguntaba primero, tendría mil dudas. Porque... Mmm, cada uno en su parcela concreta, eh, no voy a decir, bueno, sí, lo digo, es un crack. Es un sí. crack. Y entonces, para quitar compromisos, pues voy a comenzar saludando a ya nuestro amigo Ángel, que está aquí desde el comienzo, que no está anunciado y que afortunadamente su trabajo le ha permitido esta noche acompañarnos. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos. Enhorabuena por el plantel que habéis conseguido traer que algunas veces son mis amigos, otras no. Vamos a ver cómo acaba la noche. Pues mira, eh, vamos a, a saludar a tus amigos, que seguro que esta noche van a ser además amigos de todos, y, y como estábamos un poco entre bastidores bromeando, prometemos no hackearnos, bueno, no hackearos unos a otros esta noche, y a ver si, si Google se compadece de nosotros. Así que, por orden de ventanitas y si me permitís, como esto es aleatorio, eh, en mi primera ventanita aparece Josep. Muy buenas noches, Josep. Uy, he acertado justo con quien no le llega mi sonido. ¿Si eres tan amable de saludarle tú, Yolanda? Sí, Josep, buenas sí. noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porque creo que el sonido de Antonio no te no te, llega, no te no, llega muy bien. No me llega, es que aquí en la montaña la DSL pues cuesta, le cuesta. Le cuesta, va, va, va un poco a trancas y barrancas, nada. Sí, pues sí, será sí. darte las gracias por estar aquí acompañándonos. A y vos, también saludar a Juan Antonio Calles, que hay que darle la enhorabuena que hoy se pone en marcha su nueva empresa de, de seguridad, informática. ¿no? Muy buenas noches y muchas gracias. Así es. Entonces, bien. Bien. Pues eso eso está bien, un, un nuevo un nuevo punto más ¿no? para, para contribuir a todo el tema de la seguridad informática, la formación y, y el asesoramiento. Pues también dar las gracias a Juan Luis García Rambla. Muchas de gracias también a vosotros. Gracias no por todo. poder contar contigo esta noche. Y aquí el amigo Mar, Mar Rivero, que repite, ya aquí con nosotros, ya nos habló mucho de wi y hoy no sé yo si va a hablarnos de malware o, o cómo está el asunto. ¿Pero no era de wifi el programa? Eh, <risa> bueno, eh, luego al final, ¿vale? Si quieres. Buenas noches a todos y encantado de compartir cartel con estas figuras. Pues venga, creo que vamos, vamos para allá, ¿no? Antonio, venga, lánzales una pregunta que lo están deseando. No, una, una muy sencillita. Es que es un virus. A ver quién se atreve. Alguien se lo sabe. Hombre, yo creo que, que debería contestar Josep, ¿no? Que es quien lucha con ellos y luego Juan Antonio, que es quien los crea. Por la lucha. <risa> A mí si me traduce la pregunta que ha hecho Antonio, no he entendido nada. Un virus. que qué es un virus? Un virus, vale, bueno, a ver, tiene la definición eh, clásica que es todos esos procesos o códigos que es eh, maliciosos que se dedican a fastidiarnos la vida, básicamente, aunque el virus es un, eh, un término demasiado amplio, refiere a los códigos maliciosos que habían, que existían ya hace bastante tiempo, estoy hablando más de 20 años, ahora lo que son virus clásicos casi no se ven, la mayoría son troyanos, son, eh, digamos, eh, malware que es lo que engloba toda la familia de bichos, por así decirlo, que cada uno hace pues, sus funcionalidades, pues, tener troyanos, puedes tener casos de eh, pues, ataques dirigidos que veremos después, tener casos de phishing que tampoco son virus, pero molestan bastante, puedes tener bastantes definiciones. Nosotros lo llamamos ya malware, virus es como se ha quedado, digamos, la terminología aplicada, porque viene de, de, de hace tiempo, pero, vamos, básicamente yo diría que es todo aquel... Eh, fichero o código malicioso que tiene malas intenciones, aunque luego veremos, seguro que Juanan tiene algo que decir al respecto, depende de cómo se utilice Pues no sé si lo tendrás que decir ya al respecto, Juan Antonio Una <risa> <hecho, en> <risa> última frase ya la ha respondido todo, porque un malware como su nombre indica, es un software malicioso, puede bien haber sido diseñado desde su inicio con el objetivo de hacer el mal o puede ser un software corriente que mal utilizado puede tener un objetivo malicioso y, por tanto, convertirse en un malware. Por ejemplo, un malware puede ser, pues, un Flu o un cualquier otro producto mm. similar o también puede ser una herramienta de control parental mal utilizada. Por tanto, en este caso, sí que importa el objetivo con el que se utilice la herramienta, que será la que la haga maliciosa o la que no la haga. Dependiendo luego de los tipos de malware, hay muchísimas variantes. Como ha comentado, pues, tenemos Troyanos, tenemos Rootkit... Tenemos gusanos, tenemos muchas variantes y bueno, a lo largo del de chat pues ya las iremos comentando, imagino, poco a poco. Sí, sí, pues que porque con todos esos nombres, o sea, no pintan muy bien todo lo que para lo que sirve un virus, porque realmente, o sea, ¿para qué se hacen los virus? Bueno, principalmente ahora mismo tienen un objetivo, digamos, económico de robar información. No es como hace tiempo, la gente sigue pensando, no, es... Que lo hacen para fastidiar o para mostrar una pantalla, esos, esos virus clásicos hace tiempo que dejaron de existir. Ahora hay un motivo económico o por intereses de conseguir eh, cualquier eh, objetivo, por ejemplo, pues aunque nos pensemos que nosotros no tenemos información valiosa, sí que tenemos. Incluso tenemos un ordenador que puede ser utilizado pues, para enviar spam, utilizando la condición de SL, aunque la mía no es muy buena, eh, puede ser también para almacenar... Eh, eh, ficheros eh, maliciosos, sean temas de programas ilegales o incluso puedes utilizar la capacidad de proceso de un ordenador de hoy en día que al estar más barato tiene una capacidad bastante potente pues para integrarlos dentro de una red de ordenadores zombies, lanzar ataques de negación de servicio a partir de ahí todo lo que se consigue es un plus, pues datos de cuentas bancarias, credenciales de acceso a redes sociales, cuentas de correo, todo eso pues a un ciberdelincuente reporta beneficios Uh -huh. y la ciberdelincuencia ah, la... va en aumento, ¿no? Creo que ahí Juan Luis también tiene bastante que sabe de este tema también, ¿no? Sí, bueno, yo, yo quería apuntar un hecho que es, que sí. es muy importante en, en, en este, en este para para conocer qué es un virus y cómo funciona y cómo ha ido evolucionando. Originalmente el concepto de virus era era un fin. En sí el virus tenía un fin que era hacer el mal sobre el ordenador, pero ahora mismo el virus es un medio porque el fin es el robo de información, es la, la captación de datos de un sistema o el control del propio sistema. Es decir, ha cambiado incluso el propio concepto y evidentemente ese ese virus o ese malware como medio de actuación, evidentemente se ha aprovechado desde, la, desde el ciberterrorismo para, para operar sobre los sistemas informáticos, es decir, el, el propio concepto de la funcionalidad del propio software ha ido cambiando con el paso del tiempo. Oye, yo tengo, yo tengo una pregunta, yo he pasado por aquí, yo de esto de seguridad en, en informática no tengo ni idea. <risa> <A penas>. y, <risa> y quiero, quiero preguntar, oye, ¿qué, ¿qué es un antivirus y cómo funciona? ¿Qué es un antivirus y cómo funciona, Ángel? Bueno, un antivirus es un software, un programa que obviamente se dedica a detectar, intentar detectar el malware, bloquearlo y evitar que acceda al sistema y pues haga todas esas maldades. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ahí hay muchas técnicas que se aplican a los antivirus de hoy en día. Tienes la clásica, que son las bases de firmas, eso que os aparece en la ventanita, y alguna voz sensual que dice, la base de firmas ha sido actualizada. Y esas uh -huh. cositas, pues esas son, digamos, la recopilación de las detecciones que hacemos cada día. Pues cada firma pues tiene su manera de hacerlo, pues varias al día, una global. Pero casi casi sirven como histórico. Realmente, ahora la tecnología antivirus se basa primero en detectar las amenazas antes de que se introduzcan al sistema, utilizando mecanismos de heurística, reconociendo el código que utilizan amenazas conocidas, o incluso aislándolas dentro de como si fuera una caja de arena, lo que se llama en inglés una sandbox y viendo qué procesos están ejecutando, qué llamadas hace al sistema o si está conectándose a una red externa y detectando in situ si eso es malicioso o no. Es un proceso complejo que cada compañía antivirus puede utilizar su propia tecnología para mejorarlo sin que eso afecte al rendimiento del sistema en el usuario. Vaya, pues creo que con esa super definición, o sea, creo que ha quedado claro. Pero yo no sé si Marc tiene algo que decir. Que Mark, no, no nos ha dicho nada todavía. A ver, ¿qué? Hablando, estoy escuchando al experto, Josef, sobre Gracias, el... guapo. <risa> no, pero básicamente sí que quería eh, comentar que hay mucha gente que, que va ahí a pecho descubierto sin, sin antivirus y que dicen que no sirven para nada, tanto los gratuitos como los de pago. Y cabe decir, en defensa de ellos, que, que hacen su labor ¿no? y que... Y que sí que es verdad que el tema de las base de firmas está ya obsoleto, pero como comentaba Josep, ahí pues, se están ya en, eh, metiendo esfuerzos en, en, en la detección de pues, bases heurísticas o como comentaba Josep en, tema, en el tema de las sandbox, ¿no? Y que sí que es verdad que, que yo no voy a abogar, no sé si estos ab, abro un debate por los anteriores de pago, los gratuitos, creo que los dos hacen su función. Pues no sé si, por ejemplo, Juan Antonio eh, quieres decantar por alguno de ellos o... En realidad te iba a hacer la pregunta, pero. <risa> Yo quiero regalar el mejor antivirus que existe en el mundo. ¿lo? <risa> ¿Lo ¿Vale, Lucho. ¿Lo podemos repartir? Sí, repártelo. Que creo que ese, eh, todo el mundo llega a ese mejor antivirus. Eh, pues eh, siempre, siempre lo decimos todos, que el mejor antivirus es el que está justo detrás del monitor. <risa> Somos nosotros mismos. <risa> Exacto. <risa> Que cada, que cada uno se mire a sí mismo al otro lado del monitor y diga, ah, sí si soy yo mi mejor antivirus, o sea, se me, no se es el ocurre, primero que hay que instalar. Se me ocurre una frase y es que nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también somos nuestro mejor antivirus. Uh -huh. Vaya, qué inspiración te ha, te ha llegado hoy. Curioso. ¿También, también somos un error de capa 8. <risa> <risa> Algunos <es risa> capa 9. <risa> a ver, Oye, ahí, sí. Sí. No sé si lo habéis explicado, Juan Antonio, Josep, Juan Luis, Marc, y cuando y cuando un virus no está fichado, ¿qué pasa? ¿Que nos lo comemos con patatas? Eh, bueno, eh, como comentaba Josep, eh, cuando no tienen la firma del, cuando el antivirus no tiene la firma del, del malware, normalmente en base a, en base al comportamiento, en un accidente de comportamiento, los antivirus son capaces de detectar que no saben si es un virus o no, pues saben que es algo malicioso. Por lo tanto, eh, pues te avisan de que, de que ese proceso no está haciendo, o ese archivo no está haciendo lo que debería hacer. Por ejemplo, un archivo de Word, pues no debería abrir una puerta trasera eh, a tu máquina, no, no debería en principio. Claro, eh... los motores heurísticos pues empiezan a mirar patrones en el equipo, como por ejemplo que se cree una clave de registro en el Room para que se inicie con el sistema, o que se almacena determinado archivo en una carpeta en la que no debería estar. En definitiva, una serie de patrones que, bueno, ya los fabricantes de antivirus tienen predeterminados y que si cumplen una serie de ellos, pues bueno, eh, lo catalogan como posible software malicioso y, bueno, dependiendo de sus algoritmos y de la puntuación que le den y de esa valoración, pues es cuando los catalogan, ¿no? Es como funcionan un poco a grandes rasgos y alto nivel los motores turísticos Pero cuidado, sí, no. un, dato, un dato importante. ¿Los antivirus son buenos? pero no son 100% efectivos. Es decir, es cierto que hay hay mucho tipo de malware que puede, que puede superar las barreras de, de detección de un antivirus y pueden llegar a afectar si no a día de hoy muchísima gente tiene, tiene antivirus y, y realmente acaba siendo infectado. Es cierto que hay algunos que son mejores que otros, algunos detectan un tipo de comportamiento, otros son más eficaces contra otro tipo de, de malware, pero la efectividad 100% no existe. Uh -huh. Aunque no obstante, yo considero que son totalmente necesarios y, evidentemente, un ordenador que, que se arriesga a no tener antivirus es un ordenador que, que acabará tarde o temprano infectado. Y lo peor es que lo mismo, se piensa que no está infectado y realmente está infectado. Uh -huh. Luego, luego Juan Luis, ah, vale, Luis. Y, y nos metemos con el tema de que, de que incluso los ataques dirigidos. Eh, firman los malware ya con una firma criptográfica de un fabricante por ejemplo firman un malware con la firma de Microsoft, entonces ya estamos ante una brecha ya que o oh, abrimos, la, abrimos la puerta a, a un ataque mucho mayor ¿no? hmm. Yo sí. solo quería complementar una cosa a lo que ha dicho sobre todo Juan Luis eh, por supuesto no hay ningún antivirus 100% efectivo un antivirus es una capa de seguridad que nosotros añadimos al sistema es una capacidad como puede ser, por ejemplo, el cinturón de seguridad en un coche. Si tú vas a 300 por hora con un coche y te das por detrás de un accidente, pues por mucho eh, cinturón de seguridad que tengas, pues es difícil que sobreviva ese, a ese impacto. Con un antivirus, pues hombre, obviamente, contra amenazas dirigidas, eh, pues agujeros de seguridad del propio sistema y demás, y sobre todo por gente, que la mayoría que utilizamos eh, cuenta de administrador, pues estás limitando mucho la capacidad, de la acción del antivirus y del propio sistema ante amenazas. Por lo cual, es una capa y se debe complementar pues con educación, pues eh, informándose de las posibilidades que tiene tu propio sistema para protegerte y a partir de ir construyendo capa detrás de capa de seguridad. De hecho, para aportar un dato, Josep, el otro día leía un estudio de un fabricante de antivirus, no recuerdo ahora el nombre, y decía que más o menos eh, las casas de antivirus solo son capaces de detectar el 40% del malware que corre por Internet. ¿Qué opináis? ¿Es un porcentaje alto bajo? Yo, yo lo veo alto, ¿eh? Yo, yo he, ido, he visto otros estudios de, de otras comparativas y llegan a un 60%, y aún así sí. me parecen a veces escalofriantes. Con los estudios hay que tener mucho cuidado, depende, sí, que, depende de quien los haga, van a salir resultados Bien. totalmente diferentes. Estamos en el aire, ¿eh? Pues estamos en el aire, nunca mejor dicho. Reenganchamos reenganchamos aquí porque hemos sufrido un corte de la emisión en el sistema. Y nada, estábamos justo eh, trasladando una pregunta que nos había llegado de, de Twitter, que nos la formulaba Trinity, y era para saber quiénes son los fabricantes de virus, nombres y apellidos de esas empresas o colectivos y en qué países están erradicados. Así es que abran juego. ¿Quiénes crean esos virus? <risa> Bueno, pues eh, como habíamos dicho antes, los fabricantes de virus principalmente ahora son mafias organizadas que contratan a gente con cierta capacidad para desarrollar este tipo de malware y buscan eh, finalidades eh, económicas principalmente. ¿Nombres y apellidos? Bueno, algunos eh, que se metan por foros pues pueden intentar ver quién está vendiendo ese tipo de malware, pero los que realmente están cortando el bacalao saben cubrirse bien las espaldas. Eh, ¿Empresas o colectivos y en qué países están erradicados? ¿Qué, ¿Los virus? Erradicados no, las, me parece... No, ¿dónde, dónde, o sea, ¿Dónde se encuentran esa, esas empresas que son los que... Oh, desde donde más se lanzan los virus normalmente yo creo que pregunta? Hombre, ahí pues dependerá de... de ahí ciertas, digamos, eh, sabemos que hay ciertas zonas, por ejemplo, tenemos la escuela rusa, que tiene una especie de, de creadores pues bastante buenos a la hora de hacer malware que pasa desapercibido. pues está la escuela, digamos, escuela brasileña, especializados en torneos bancarios, no muy elaborados, pero efectivos, intentan así ganarse la confianza del usuario usando ingeniería social, la típica, mira esta foto de esta chica tan bonita en bikini, y la gente hace clic especialmente público masculino y pues y ahí pues ya tienes ya un montón de de otros digamos eh, escuelas un poco más independientes de Europa este también hay gente que se gana bastante la vida desarrollando malware pero es que ahora mismo pues eh, hay un digamos un nivel elaborado por, por mafias por gente muy organizada y después tendríamos un poco el resto gente que va por libre, pues hay gente que sí que hace sus pinitos y demás, pero no son los que generan mayores problemáticas a la hora de los usuarios de, creo que Ángel antes estaba comentando también el tema del ransomware, Ángel por favor ilústranos Sí, no, preguntaba si un antivirus actualizado nos, nos evita contagiarnos con alguna de las variantes o con las distintas variantes de del conocido como virus de la policía, que hoy precisamente, Josep, me pasaba un recorte de prensa sí. en el cual eh, una persona en Rumanía ha llegado incluso a suicidarse por, sí. por uh -huh. este virus, ¿no? Al verse afectado ante uh -huh. la vergüenza, no solamente se ha suicidado, sino que ha matado a, a, su, a su hijo, hijo ¿no? Sí. Para que no sufra vergüenza por el padre. Entonces, es algo que, que está afectando mucho y que uh -huh. realmente no sabemos si... Sí, pero sí, un por lo que. efectivamente sí, lo nos, pues, nos protege. Claro, pero porque yo había oído. O lo que he leído, ¿no? Es que esta persona le había llegado como algún correo como que tenía que pagar una cantidad grande o algo así. No sé si hay diferentes versiones de la noticia. Que tenía que pagar una cantidad muy grande y ante sí. todo eso se ha abrumado y ha pensado sí. en una salida la peor posible de todas. Y, y, o sea, y todo ha venido por eso, pues por el malware que, que le estaba haciendo ya la vida imposible entonces, que estas situaciones que pueden, que son muy peligrosas o sea, que pueden llevar, o sea este es un caso extremo pero es verdad que, que se puede ver en un trance bastante importante por, por el tema de la protección vale, sí. Además, con el tema del ransomware eh, evidentemente hay ransomware más, un poco pues más, más malosos que otros en el sentido de que en el caso del famoso virus de la policía, al final si, si tú no sabías resolverlo, aplicabas fuego purificador, es decir, formateabas la máquina y un nuevo sistema operativo y, y el tema estaba solucionado, ¿no? Y podías, y podías dejar los archivos porque no, no los cifraba. Pero en el caso del ransomware este conocido como CryptoLocker, que te buscan en el ordenador y te cifra los archivos de Word, imágenes, PDF, etcétera, y te pide una cantidad por la recuperación, en el caso de que no tengas copia de seguridad, ahí sí que estás vendido. Porque tienes que sí o sí eh, pagar la cantidad que te piden eh, para poder recuperar el dinero, el dinero. También depende, Mark de la variante. Porque hemos visto que hay variantes que dicen que están utilizando una clave de cifrado muy larga y que es imposible y luego hemos visto analizando que no, que no es tan, tan larga porque lo ha desarrollado, no se ha molestado. Hay un análisis que creo que salió ayer en el blog de Eleven Patch comentando, creo que era CryptoBit, que ellos sí. estaban desde, vamos desgranándolo, y ahí es un ejemplo claro de que el que lo ha desarrollado, digamos, no lo ha hecho tan bien como pensaba. Entonces, depende claro. mucho del grupo que haya detrás. En el caso de CryptoLocker, la, la presión es, digamos, 1.0, es le poner poner una versión, sí que sí que había una manera de recuperar los archivos, pero en el caso de la sí. versión la versión 2, eh, estás vendido. Eh, sí, pues, sí, ahí totalmente. Pero es verdad que en las primeras versiones era posible descartarlo. Y en el caso de que, y hay casos documentados en los que se ha pagado... Pues la gente lo pregunta, en el caso de que pagues el rescate, eh, sí, que se ha, sí que se ha podido recuperar los archivos. Pero, en otros casos, una vez que se han recuperado los archivos, se han dejado una puerta trasera para volver a reinfectar la máquina y, y volver, a, y volver, digamos, a, a pedir otra vez el mismo rescate. Ángel, a la, a la pregunta que te hacías, que al final yo creo que nadie te ha contestado, no sé si está quedando por ahí la nebulosa, de si el antivirus era, era efectivo. El problema muchas veces es que el, el malware eh, ha utilizado sistemas de, de intrusión en el equipo bastante sofisticados. Por ejemplo, hay mucha gente que conozco que se ha infectado a través de determinadas aplicaciones cargadas a través de Facebook. Y el problema era que cuando a lo mejor el antivirus ya quería ya quería actuar o quería trabajar, el usuario estaba trabajando con un usuario excesivamente privilegiado y ya no tenía la capacidad para actuar contra, eh, y, y remediar. Entonces, pues bueno, hay veces que es cierto que, como comentábamos antes, el problema eh, radica en la propia persona. que está haciendo? No es consciente de lo que está, de cómo está trabajando y a veces utiliza excesivos privilegios y se infecta sin darse cuenta prácticamente. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Juan Luis. Y al respecto, una de las eh, una de las cosas que nos están eh, comentando muchos usuarios es ahora cuál está cerca el fin de, de vida. Windows XP nos siguen preguntando, oye, ¿el antivirus me no va a proteger? Hombre, vamos a ver. En Windows XP estamos hablando de un sistema de hace 13 años. No estaba preparado, ni para lo que estamos usando ahora mismo en un sistema operativo, ni tiene las medidas de seguridad que puede contar Windows 7, Windows 8. Un antivirus va a llegar a donde está, a donde va a llegar, pero cuando empiecen a salir exploits que se aprovechen de agujeros de seguridad en el sistema y el usuario esté trabajando con permiso de administrador, ahí no va a haber nada, nada que lo pare. Claro, y es uno de los sistemas más extendidos, ¿no? También quiero decir que, bueno, que se están renovando equipos, pero hay muchos equipos todavía con Windows XP, ¿no? Se calcula que queda todavía un 30% de equipos en el mundo que utilizan Windows XP. Esa cifra varía de cada país, pero es una cifra de todavía demasiado elevada. Sí, en España incluso es un poco más elevada. Uh -huh. o sea, ¿Y lo a y... es Windows XP? <risa> no, pero es en, es en abril, ¿no? Cuando Cuando ya, ¿no? ¿Creo? ¿En abril? ¿O cuándo sí, deja de prestar? De abril. El 8 de abril es la última actualización. Que deja de prestar ya las actualizaciones. Pues eh, tenemos otra pregunta que nos ha llegado a través de Twitter, que la formula valdán eh, 87 que nos dice, eh, ¿los virus que hacen que aparezcan páginas de publicidad, como es el tipo de Lollipop, está, están empresas que aparecen pagan algo por ello? ¡Uy! ¿Hay empresas que aparecen y pagan algo por ello? O sea, no... Reformulo, reformulo la pregunta, Yolanda Sí, va a ser que sí Nuestro, nuestro amigo Valdango87 desde Twitter Comenta que hay virus que aparecen en páginas publicitarias Y por el ejemplo del Lollipop ¿vale? Y entonces lo que él comenta Dice, ¿Las empresas que figuran en esa publicidad Pagan por Aparecer en esa acción que hace el virus? A ver, ¿quién se atreve a eso? Eh, yo pues vale. sí, eh, eh, pagan y, y precios muy altos, o sea, al fin y al cabo es una campaña de marketing, de SEO y de publicidad en la que es muy fácil llegar a muchas personas, porque en el momento que tengan una botnet de malware Zeus o de malware así muy extendidos, pues tienes un objetivo y un alcance hacia miles y miles de personas, por lo tanto son miles de personas que van a ver tu publicidad y por supuesto pues se cotiza más barato que, que lo que pueda costar la publicidad en un Google, en un AdWords, ¿no? de una manera legal, ¿no? Es una manera de llegar a más gente a un precio más económico. Es cierto que muchas de estas empresas no son inconscientes de que se está utilizando a lo mejor un canal de malware para llegar a, a usuarios, simplemente pagan por un servicio y dentro de los servicios se incluye eh, esto de, de publicidad a veces no tan subliminal. Oye, sí. una pregunta rápida para Josep. Otra eh... vez. Otra vez porque no esta es rápida pregunta pregunta Davo si realmente es tu voz la que aparece en Not eh, la voz sensual si es la tuya si la qué si la voz de Not que aparece avisándonos que está actualizado esa voz tan sensual es la tuya pues eso es algo que es secreto o. omitir esa no información <risa> prefiero no contestar no me consta no me consta. <risa> no me consta y otra cosa me, no me gustaría consta. Me gustaría hacer eh, o, o hacer un, una petición, convencerme de que tengo que proteger esto, mi smartphone, y cómo lo hago. ¿Cómo proteger tu smartphone? Sí. Hombre, pues hay Mira, muchas wow. maneras... Mark, empieza sí. tú. Es que hay mucha gente que olvida a estas alturas aún que un smartphone es un ordenador en el bolsillo, 24 horas señores, es un ordenador, hay que protegerlo, igual que se protegen los PCs, los portátiles, Mac y todo o sea... Correcto, yo creo que lo primero que habría que hacer es, es eh, en el caso de, no voy a hablar si tienes iOS o, o Android, no, no voy a abrir una guerra de sistemas, uh -huh. pero básicamente en el caso de, el caso de Android instalar las aplicaciones del market oficial, revisar qué permisos eh, revisar qué permisos las aplicaciones eh, van a requerir, por qué no poner un antivirus eh, nunca está yo yo tengo antivirus en el teléfono creo que es necesario y que añade como he comentado yo sepa antes eh, de manera muy correcta una capa de seguridad al dispositivo aparte que te da funcionalidades de copia de seguridad y, y demás y en el caso de iPhone que veo que están preguntando también por Twitter eh, eh, el tema de, por ejemplo, de hacer jailbreak eh, a no ser que seas un usuario que vaya a hacer algo de desarrollo o algún tema de pentesting y demás que necesites permiso de root en el teléfono, eh, haciendo jailbreak al teléfono también abres una puerta a, a otras amenazas. Y de eh, con, lo, con el corte y nuevo vídeo y demás, la verdad es que no sé si habéis podido responder o no porque más o menos coincide pues, con esa parte. ¿Y qué, qué hay de los otros dispositivos que andan por casa y por oficina? de tipo de Smart TV y demás, que para eso que yo sepa no hay, no hay antivirus ni protecciones tipo software, ¿no? Me estás hablando del Internet de las cosas, ¿no? Efectivamente. Vale. Ahí, eh, a ver, esos dispositivos, mmm, bueno, estamos eh, utilizando ya desde hace más tiempo lo que nos pensamos. La Smart TV, pues, si pues, se pensar ya llevan unos cuantos años ahí. Después están eh, los tipos de dispositivos que aquí aún nos sorprendemos cuando salen las noticias, que si no es la nevera inteligente. 2007 en Estados Unidos, la primera vez que fui yo, ya habían. Eh, cámaras IP también. Muchas veces, no, obviamente, de momento no hay antivirus para eso. Pero sí que hay unas ciertas medidas de seguridad que poca gente adopta. Por ejemplo, dejar las contraseñas por defecto, mal. Mal sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de cámaras IP, que cualquiera puede acceder simplemente conociendo el modelo, haciendo una búsqueda en Google o otras herramientas más especializadas y acceder a nuestra vida privada. Dejar contraseñas por defecto en routers incluso que últimamente estamos viendo bastantes ataques que se dedican a buscar modelos de router específicos que lleven o bien una vulnerabilidad o bien una contraseña por defecto para entrar y a partir de ahí pues pueden tranquilamente utilizarlo como un punto de salto para, eh, digamos, distraer posibles investigaciones o incluso capturar el tráfico que pasa a través de ese router o utilizarlo para lanzar ataques. Y el router siempre está ahí, lo tenemos enchufado, parpadea. Con las lucecitas y mientras todo funciona, todo bien. Pero no nos damos cuenta que es un sistema que también tenemos que tener cuidado. La mayoría de routers dispone una interfaz gráfica súper fácil de acceder. ¿Cuántos le salen las instrucciones? ¿O cuándo lo acceden a, a foros de ayuda para los usuarios de ASL para cambiar esas configuraciones por defecto? Pues muy poco nosotros, los cuatro frikis. El resto, pues te toca pues como a mí, pues, eh, a mi hermana. Oye, que claro. me parpadea el router y yo no estoy usándolo. Sí, igual es porque gracias a la herramienta de Juanan, eh, el wi wifi eh, puedo ver que alguien está ahí conectándose a tu red porque tienes la contraseña por defecto y eso se rompe pues desde mi móvil en dos segundos pero, pero Josep, en el caso de la herramienta de, de, de Juanan defendiendo un poco sacando el pecho por flu, sí. es una herramienta sí. para comprobar la seguridad de tu propia red no para yo lo utilicé para eso para eso averigüé que el router que tenía usando mi hermana, el que estaba estaba por defecto, que le traía la compañía telefónica de hace 3-4 años y bueno, eso era una seguridad lamentable lo que hice fue quitarlo directamente y meterle otro con más seguridad y dije, no lo toques, quédate haces así? no, arranca, arranca no, lanza Juan, venga yo pero volviendo un poco al hilo de lo que comentabas antes sobre el Internet de las Cosas, sí que es verdad que muchos de estos aparatos como neveras que están conectadas a Internet llevan Android y al fin y al cabo sí que existen antivirus para Android. Sí, correcto. Posiblemente eh, no funcionen eh, si la versión de Android está muy cocinada, ¿no? Pero sí. sí que podrían salir adaptaciones en un futuro cercano de antivirus para el Internet de las Cosas. Sí, yo también lo veo factible, desde lo has dicho, es una versión de Android modificada. ¿Hasta qué punto está modificada? Pues habría que verlo en cada dispositivo. ¿Sería necesario protegerlo? Pues depende cómo evolucionen los ataques. De momento hemos visto pruebas de concepto, tú, Juana, las habrás visto seguro también, Mark y los que estamos aquí, incluso que te permiten capturar, digamos, la imagen de la webcam de la televisión. Y más de sí. uno se puede llevar a un susto cuando vea su imagen ahí paseando por casa en gallumbos y alguien esté vigilándole y publicando esa imagen. ¿Es necesario un antivirus para Smart TV? Pues se pasará como todo, cuando la gente que, que sí que hay un problema o si las compañías no se meten a resolver el asunto, pues lamentablemente, pues se la cuestión de planteárselo. Eh, en relación quiero, a sí, en Smart TV, es un, una cuestión. A mí ya me han llegado noticias provenientes de, de Japón de secuestros de televisiones. Eh, se le ha modificado el firmware a través de una, de una modificación y te aparece un cartel de la televisión que, que pidiéndote un rescate para liberar tu televisión oh, Hostia, en plan yeah. ransomware ¿no? Se cuesta, eh, de un ransomware <risa> de televisión <risa> <un> ransomware <risa> de televisión Ransomware TV <risa> sí. Sí. <A> ver, viendo, <risa> viendo las charlas que dieron por ejemplo el año pasado en la Defcon no me extraña Ahí, eh, yo quería comentarle a la audiencia, porque hay amigos nuevos y otros que llevan más tiempo siguiéndonos, que tuvimos una charla fantástica sobre Wi-Fi que nos acompañó uno de nuestros invitados de hoy, Mark, y que merece muchísimo la pena revisar porque se dieron un montón de consejos de, de protección. Y ahí un, en el chat interno hace un comentario uno de nuestros invitados y, y hace referencia indirectamente a otro vídeo nuestro que hablamos de la Google Blast. Recordando la Google Glass, que además lo está muy próximo, ¿eh, ¿hay ya alguna medida de prevención o de, previ de protección sobre el software de estas gafas u otros gadgets parecidos? Que, que yo sepa, todavía no hay nada desarrollado. Lo que sí que es verdad que hay muchas startups y, y bueno, y lo que no son startups también, que están haciendo desarrollo de aplicaciones sobre, sobre Google Glass. Pero bueno, que no me extrañaría que, que en un futuro próximo empiecen a, a aparecer... Eh, software de, software antivirus para, para, para Google Glass. Uh -huh. También dependerá de cómo extendidas estén. Yo por lo menos gastarme 1.500 euros en unas gafas no lo veo de momento. Igual en un futuro lo miramos. Creo que es una, creo que es una prueba, una apuesta de Google. A ver, digamos, para abrir eh, un mercado y creo que habrá más fabricantes. Ya, de hecho, ya hay unos cuantos que se han sumado. ¿Cómo lo aceptará la gente? En un par de años lo veremos. Uh -huh. Pues teníamos otra pregunta por ahí pendiente, ¿no, Antonio? Sí. Creo en, de Trinity, de, la ha formulado a través de, de Twitter, y es, eh, nos pregunta, ¿a dónde debería dirigirse un usuario básico que tenga el problema del virus de la policía u otro que le deje cabo el ordenador? A tu amigo informático. informático. Sí, exactamente. ¿Y, ¿Y qué puede hacer el amigo informático? Bueno, yo creo que hay, hay bastantes eh, páginas ya que, que explican... Eh, no, no te sabría decir ninguna de referencia que me acuerde, pero sí que he visto ya varias páginas que explican paso por paso eh, que, que tienes, qué paso tienes que seguir para quitar el virus de la policía. Sí. Eh, lo primero, por pues, si alguien no lo tiene y que se le podría fastidiar, es hacer una copia de seguridad de sus cosas. Uh -huh. que... Habrá quien yo no conozca... Yo en... a la gente a Inteco y, y a la OSI que, uh -huh. que tienen consejos muy prácticos y muy asequibles para todo el mundo, ¿eh? Uh -huh. mm. y, yo, y yo os pediría que recordarais, para la gente que no lo sabe, en qué consiste el virus de la policía. Eso, Angelucho, ¿no? Debería... <risa> no, no. Eh, ahí debería debería hablar, yo creo, Josep, eh, vale. que ha visto muchas variantes y se dedica a detectarlas. Bueno, ahí primero contestando la pregunta de Trinity, aparte de los recursos gratuitos que tienes, por ejemplo, en Inteco, en la oficina de seguridad del internauta y algunos foros más. Obviamente, si eres cliente de una empresa de antivirus, tienes un servicio de soporte, para eso lo estás pagando. Eso para empezar. Y segundo, ¿de dónde viene el ransomware? ¿O qué es? Pues es una especie de, digamos, de secuestro de tu ordenador. Uh -huh. Empezó, digamos, como una prueba, salía una pantalla, a veces solamente en el navegador, y después ya te bloqueaba el sistema y directamente no te dejaba acceder a tu ordenador. Dependiendo de la variante, había algunas más resistentes que otras, algunas eran más convincentes, algunas incluso el diseño estaba bastante bien elaborado. La última. Que vimos aquí en España ya llegaba la imagen del rey Juan Carlos, con lo cual ya imponía más, respeto. Y básicamente lo que hace de eso secuestrar tu sistema, no te deja acceder de ninguna manera, de, de, de, depende de la variante también. A no ser que pagues, pues los 100 euros que te solicitaban aquí en España, eh, lo hagas a través de un servicio transferencia, por ejemplo, como WebMoney, UCASH o cualquier tarjeta de las que se compran. Ahora por estanco, te decían que hacías pues, la transferencia, uh -huh. te daban un código a cambio y podías desbloquear el ordenador. Pero como he dicho Marc antes, eso digamos te pone en una situación en que vale este ha apagado, ¿volverá a pagar una vez más? Pues lo que hemos visto ahora es que eso se ha modificado y ha pasado al nivel ya, digamos, de secuestrar, ya en no ordenadores domésticos, sino ordenadores en empresas, incluso móviles, algunas estamos viendo algunas pruebas de secuestro de, de móviles. Pero principalmente ahora, al menos nosotros en el soporte técnico, lo que estamos viendo son sobre todo casos de secuestro de ordenadores en empresas, servidores, principalmente Windows 2003 servers que no están parcheados y piden bastante más de 100 euros. Oye, ¿y cómo nos infectamos con el virus de la policía, con el ransomware? ¿Con un pendrive que introducimos en el equipo...? Dime Ángel, cómo nos infectamos? ¿Cómo es cómo eh, llegamos? La vía, la vía de, de infección. Sí, sí, sí. Bueno, principalmente la mayoría de variantes que hemos observado se aprovechaban de vulnerabilidades en Java. Java es una, una aplicación que la mayoría de usuarios tenemos instalados, aunque no lo sepamos, uh -huh. está ahí. Bueno, es necesario para la multitud de aplicaciones como por ejemplo lidiar con la hacienda pública, hacer la declaración de la recta y está instalada y si no tenemos en cuenta las actualizaciones que se van lanzando y van tapando agujeros de seguridad pues puede que se nos cole por ahí en el caso de los servidores Windows 2003 pues aprovechaban de una vulnerabilidad en un puerto, un protocolo el RPC que muchos tienen activado sin saber por qué, pero está ahí entonces es lo que he dicho antes, un antivirus es una capa de seguridad pero si no nos preocupamos de conocer la seguridad de nuestro sistema, lo que ya incorpora y de cerrar posibles agujeros por donde nos puedan entrar, aunque esté solamente actualizando el sistema, pues es posible que caigamos en uno de estos ransomware o algo peor incluso. Uh -huh. Y ya de, de, de todo lo que viene ahí en los ordenadores y darnos cuenta de lo que tenemos en el equipo y tal, pero esta semana también he leído yo, y bueno, y iba coleando por ahí, de que la NSA, ¿no? Parece que también ha infectado, entre comillas, vamos a decir, infectar a millones de equipos con turbine, un malware, ¿no? Como para tener ahí un, un control, una puerta trasera. Bueno, no, quién sé? no ha hecho la NSA, no? no. Esa, quiero decir, que ¿qué sabéis al respecto de esta noticia? Yo no me lo creo, ¿eh? Por cierto, saludo a tío Sam. ¿Sí? Por si Mi acaso. Bueno. Hay miedo, hay también miedo. Bueno, realmente lo, los estados en general... Eh, en este caso Estados Unidos o incluso Israel, muchas veces se la ha catalogado de, de, de actividades de este tipo. No, no hay que obviar, por ejemplo, un hecho. Hay, ha, ha habido un virus que fue bastante famoso, Stusnet, que afectó eh, significativamente a Irán y su programa nuclear. Y de hecho, pues bueno, a veces se habla de que hay programas que están dirigidos específicamente para, para atacar un sistema concreto o afectar un sistema concreto. Y de hecho, pues bueno, puede ser puede ser una, una noticia sensacionalista, pero realmente hay que ver en el trasfondo si no es tan sensacionalista y puede ser un, una verdadera realidad. De hecho, hay uno que puede que nos toque más de cerca, ¿verdad, Marc? El tema de Careto. Careto. Sí. También alias Me Cago en la Mar. Eh... <risa> Careto fue un, un malware que descubrió Kaspersky hace poco y que supuestamente llevaba operando desde el año 2007 y ha sido localizado en el 40% de las máquinas que estaban en Marruecos. Y bueno, analizando el código del malware, pues vieron que tenía muchas cadenas de texto, muchos streams escritos en castellano, por lo que supusieron que podría ser de algún país de América Latina o incluso España. Y al ver expresiones españolas, casi andaluzas, pues bueno un poco encaminaban a que pudiese haber sido un español desarrollador de careta. aunque o que alguien necesito, o, lo desean, que inducirlo, ¿no? Eso es. Que puede ser alguien que lo ha puesto a propósito pues para que pareciese que fuese un grupo español, ¿no? Dicen que era muy, muy potente el malware y por tanto una sola persona no lo podría haber hecho. Tiene que haber sido un grupo. Y bueno, no sé Mark, eh, tú no sé si lo has analizado si tienes algo más que opinar. No, lo que sí que comentan es que estaba bastante bien hecho, ¿no? Eh, que no es un marco de sencillo como lo que podemos encontrar por ahí, sino que realmente estaba, estaba bien hecho. No sé si a un nivel de, de sofisticación como cuando salió el túnel este, el eh. o el Dooku o uno de estos, pero sí que comentaban de que, de que era bastante complejo. Sí que había oído yo que utilizaba algoritmos de cifrado como RC4 y algunas cadenas un poco sospechosas que se veían en claro, pero bueno, se piensa que también puede ser para despistar, ¿no? Claro, hasta que no hagan un informe, no sé si ha salido ya algún informe detallado completo de todo el análisis de careto, pero cuando salga entero de comentar a ver si, que, que al final si el trabajo era bueno o no era bueno. Uh -huh. Pues eh, nos están llegando, la verdad es que varias varias preguntas eh, a través de, de Twitter, pero bueno, vamos a ir dándole paso poco a poco. Pregunta Miquel Tur, eh, si sabéis cuáles son los medios más utilizados para lanzar un nuevo malware. Yo creo que hay un medio que, que está activo desde el principio, que es el, el spam, el correo basura. Eh, con anuncios muy atractivos para todos, oye, sobre todo aprovechan, por ejemplo campañas eh, de un desastre, ¿no? o cuando hay una noticia, eh, mira la novia de fulanito en Topless y vamos a ver el vídeo y ya tenemos ya tenemos ahí a el antivirus de, de Giuseppe avisándonos, ¿no? con, con la voz. Eh, yo creo que eso no han, no han cambiado, siguen utilizando este, esas mismas vías para llegar a nosotros, porque como no lo creemos, refrendando las palabras de Ángel, navidades son una buena época porque es una época del año en la cual se distribuyen muchos ficheros, muchos powerpoint, muchas felicitaciones navideñas y suelen ser esas épocas pues donde hay una actividad muy alta de, de, de código malicioso circulando por internet. Es mejor incluso que, que nadie te felicita la Navidad mejor. Directamente, ¿no? O sea, porque entra ahí la forma inofensiva y voy a mandar la felicitación. Claro, tú no sabes y la estás mandando a todos tus amigos y estás infectando tú, a todos tus amigos y a todos. O sea, en la puerta de entrada directamente. Y Me reenviarla. Otro otro problema uh, muy actual es el, el... porque hablamos de protegernos en Android o, a, o en Windows o en otro sistema operativo, pero en el fondo utilizamos servicios en la nube con claves que eh, en un dispositivo al que no le prestamos mucha atención, como puede ser el móvil, abrimos una puerta inmensa a todos los demás dispositivos. Y yo subo un documento en, eh, desde mi móvil que luego va a la nube y lo bajo en un PC. Eh, ¿Cómo, cómo pensáis? Eh, ¿Lo que estoy comentando es, va por el buen camino o estoy equivocado? ¿Ocurre esta cosa? Hola. Ninguno, ninguno quiere entrar bueno, en la nube. Con respecto a la nube, hay hay nubes y nubes, y me explico. Hay nubes que se encuentran más securizadas, que están más eh, se analiza mejor la información y evidentemente hay otras nubes de, de otras organizaciones que que no tienen ningún control, eh, casi todo lo que se sube se, se da por bueno y el único objetivo es compartir y que, y que la gente se, se descargue la información. Entonces, sí es cierto que hay nubes en las cuales nos vamos a enfrentar a que no va a haber ningún tipo de protección y es posible que cualquier fichero que nos carguemos de ahí pues, pueda estar infectado. Se, se hablaba, por ejemplo, en, en sus momentos de, de Mega y demás, de que controlabilidad la habilidad de los ficheros que se encontraban ahí. No deja de ser más que eso también una parte de la nube, es, es proporcionar información a, hacia todo el mundo. Y ahí, por ejemplo, la seguridad era mucho menor. Si hablamos de una nube ya como la de Amazon o incluso la propia de Google o la de Microsoft, estamos en entornos más controlados donde la seguridad se va a intentar cuidar un poco más. 100%, evidentemente ellos implementarán muchos mecanismos que serán muy similares a los que implementemos nosotros, mejores o peores, pero al 100% no va a ser totalmente efectivo. Y que se puede utilizar como un mecanismo de distribución de malware, por supuesto, porque se lleva utilizando desde el principio. Uh -huh. que... sí, ¿Estáis yo, de acuerdo el yo, resto también? A mí me gustaría sí. añadir una cosa, que complementando lo que muy bien han dicho Ángel y Juan Luis, el tema de, del spam, sí, es uno de los canales, pero lo, hemos visto una variación. Ahora ya no actúa tanto como probador principal, ya no es el ficherito junto, aunque todavía se ven casos, sino que lo que veo normalmente es eh, enlaces. O sea, un spam que te viene diciendo ser de Whatsapp, de Youtube, de cualquier cosa que te dirige a un enlace, que normalmente está en una página web que puede ser legítima y que ha sido infectada. Es una manera de propagación de malware bastante común hoy en día e incluso eh, infectar páginas legítimas con muchas visitas y a partir de ahí aprovechándose de alguna vulnerabilidad en el navegador o cualquier otro sistema, pues pueden entrar ahí. Hemos visto casos de páginas que tenían cientos de miles de visitas al día que estaban siendo infectadas. Y los usuarios no, pues eso de consejo que se daba, no, yo es que no navejo, no navego por webs peligrosas, mm. que hay eh, eh, cracks, warez, o gatitos y gatitas, como dice <risa> Ángel. Detrás de los gatitos Entonces, se esconden muchas cosas, ¿no? Es que los está gatitos, los, los está gatitos está son muy peligrosos, eh, Mira, mira ahí aquí suma uno, es que suma uno, que suma uno y se va. Mm. Y, eh, Josep eh, quiero comentar que hace, hace ya unos se me parece un par de meses. Eh, ah, pues voy a saludar antes a Miquel Tour que es compañero de trabajo mío Estaba lanzar una pregunta eh, Entonces estaba en el trabajo trabajando y, y estaba bajando en un software eh, no, no recuerdo cuál era y estaba dando por teléfono a la vez, ¿no? Esto que hago dos cosas a la vez Y me acuerdo que piqué en el tercer enlace de Google cuando vi el software me acuerdo que lo instalé eh, estaba usando Windows y cuando, cuando me di cuenta me había infectado con un, con, con un malware sin darme sí. cuenta Simplemente buscando un software que, que necesitaba para hacer, no me acuerdo qué. Sí, yo incluso he llegado a ver eh, servidores de FTP en repositorios de Linux infectados durante meses. O sea que no hay nada realmente seguro, solamente pues hay gente que tome sus medidas. Y concienciación, mucha concienciación es lo que hace falta. Sí, pero ante un aviso de que si quieres saber quién ha visitado tu perfil en Facebook, descárgate esta aplicación... Mm, difícil lo tienen los curiosotes de, de no caer en el engaño ¿eh? mm, directamente uh -huh. claro, porque no hacemos un, un repaso básico de cómo puede prevenir la gente, ya hemos dicho antes lo de las wifi, configurar las wifi tener actualizado, pero un repaso rápido a esa gente, a todo el mundo a esa gente, no, a todos, para que tengamos un poco los equipos lo más protegidos en principio posible venga, vale. aportar, aportar cada uno los consejos básicos Vale, mira, mira, yo por... Marc, tira. No, no, hecho primero, por favor. Hombre, pues, eh, siempre como yo, lo primero que se ha dicho es tener actualizados tanto los sistemas operativos como los programas más utilizados y actualizarlos desde, desde los repositorios oficiales. No me vale descargármelo de cualquier sitio que a saber lo que me estoy descargando y a saber lo que estoy instalando. Yo creo que eso es importantísimo. Eso es esen... lo que acaba de decir Ángel es esencial. Otro consejo: utilizar eh, cuentas eh, con privilegios limitados. Si somos usuarios normales y corrientes, que te damos el ordenador para navegar, eh, chatear, ver vídeos, y un poco de más, no nos hace falta unos permisos de administrador. Y de hecho, pues todos los sistemas tienen ahora eh, una configuración que te permiten, pues te solicitan una contraseña cuando quieres realmente ejecutar algo que puede ser, pues te requiera unos permisos. Eh, eso no está ahí para fastidiar. Muchos se quejaron cuando salió Windows Vista. Es que me pide permiso para todos. Mira, lo que llevamos haciendo en Linux desde hace años, o incluso en Mac. Pues eh, por, eso estaba ahí por algo. Usémoslo. Antivirus y sentido común. Mucho sentido común. También. Mucho. Dosis extra de sentido común. Efectivamente. O sea, Juan Luis, pero el sentido común. Hay mucha loca suelta. Directamente. Nos lanza una desde Twitter, Trinity Madrid. Muy buenas noches por, por acompañarnos, fiel seguidora y sobre todo de la, de la noche dedicada a la seguridad. Una, una pregunta que yo creo que a todos nos ha pasado más de una vez. Ella pone un ejemplo de una aplicación concreta, pero yo lo no a otras más. Ella dice: eh, ¿Es conveniente actualizar Reader eh, para evitar virus, malware y demás? Lo pide muy a menudo y es muy malo. Yo que va a entrar. Y lo deja en el aire. Eh, es, es conveniente no solo actualizar nuevas redes, sino actualizar todas las aplicaciones. De hecho, como consejo, ya, ya así mata dos pájaros de un tiro, quería comentar que, que existen software de terceros, como por ejemplo a mí me gusta mucho Secunia, uh -huh. que te un pequeña gente en el ordenador y, y te revisa el software de la máquina y automáticamente te actualiza las aplicaciones que, que, que tengas instaladas. entonces y, bueno, en el caso de Adobe, ya lo hace automáticamente, ¿no? Si tienes marcada la casilla de que lo haga, él automáticamente se actualiza, ¿no? Pero sí, sí hay que tener actualizadas todas las aplicaciones. Una cuestión también con las todas las eh Tener presente que no solamente es importante actualizar, sino tener el producto en sus últimas versiones. Y me explico el por qué. Se hacía referencia a un producto como Acrobat y nos podemos encontrar que tenemos una versión muy antigua, una 7, una 8, una 9... Que el fabricante ya no desarrolla nuevas actualizaciones. Entonces sí. es importante, y sobre todo en tipo de software que es totalmente gratuito, instalar las últimas versiones del producto porque son las que realmente se mantienen actualizadas. Las versiones antiguas no se van a actualizar nunca. Eso es. Sí, que es verdad, aquí una cosa, Javier. No sé si fue con un trámite en la administración pública, no recuerdo si fue con Hacienda o cual, pero que no podía utilizar la última versión de Acrobat River. Tenía que sí. utilizar una anterior por problema de compatibilidad, por el desarrollo que se había hecho. Y aquí muchas veces se. Eh, nos vemos forzados a utilizar software antiguo por compatibilidad y nos estamos abriendo una puerta trasera, ¿no? Funcionalidad versus seguridad es un hecho. A mí, de hecho, incluso me ha pasado incluso en empresa que ponen una aplicación pone de, de gestión de recursos eh, para que tú puedas pedir tus vacaciones y demás y, y, y te obligan a usar software eh, que no está actualizado porque la aplicación no lo soporta. Por ejemplo, Internet Explorer 6. Oh, hay, muchas, hay muchas organizaciones que lo tienen y estamos hablando de un producto de, de hace muchísimos años. Pero eso sí. es la falta de conciencia a veces de, de, de, de los problemas. Bueno, hay un, hay un tema que, que yo lo sufro con mucha frecuencia, es de los certificados. ¿Qué pasa con estas páginas de, de, de, de administración que entran y, y se, se ha autocertificado? Ahí ¿Cómo podemos chequear que de verdad estamos en una página autocertificada y no es una no es no, una una supuesta página, no la real. ¿Hay alguna forma de, de chequear eso? El nombre de certificado, normalmente cuando cuando una organización implementa un certificado un, o un servicio implementa un certificado de los denominados autofirmados, el certificado suele llevar como nombre el propio fabricante frente a los certificados convencionales que han sido emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o una entidad certificadora como VeriSign, Taute o, o cualquier otra. Entonces, el, el nombre de... Del, del fabricante del certificado suele estar en referencia con el propio producto que está instalado sobre el sistema. Pero es cierto que a veces se requieren unos conocimientos ciertamente elevados para, para ver esa, esa pequeña diferencia o, o tener ese pequeño conocimiento de saber que hay. No, no no es tan trivial a veces tener ese, eh, esa, esa visión inicial de, de qué está pasando. Claro, es que los mensajes son muy alarmantes. Yo por, por mi... Mi es que tu, tu sonido, Antonio, pero... entra un poco así como a golpes, tin, tin, tin, y por eso no cuesta a veces sí. un poco entender pues por no, dónde andas. No, creo que tenía que, creo que Ángel estaba ahí inquieto por lanzar una pregunta, de decir, yo, sí, yo. Sí. Es, que, es que estoy viendo ahí a, encima de Juanan, estoy viendo a su derecha arriba un, un premio que le dieron el otro día en Router sí. a Flu Project por ser una de las mejores charlas de los últimos cinco años. Sí. Y el otro día dieron una charla muy interesante él con Pablo eh, mm. sobre troyanización en dispositivos móviles. Entonces me gustaría que resumieses un poquito y que explicases a quien a quien no sabe mucho de esto qué pueden hacer eh, los malos con nuestros móviles. Bueno, en primer lugar os explico y os pongo un poco en contexto de lo que era la charla, ¿vale? Uh -huh. Y después vamos al tema del malware. Un poco lo que planteamos Pablo y yo es qué podría hacer un Estado, un país, que no tuviese suficientes medios económicos para poder luchar en caso de ciberguerra. Es decir, ¿qué podría hacer un país como Italia o España contra un macro país como China o Estados Unidos? ¿no? En este caso planteábamos el tema de las denegaciones de servicio, como pues una potencia mundial que tenga muchos equipos pues podría lanzar un ataque, pero un país pequeñito quizás no. Y planteábamos el tema de que los ciudadanos pudiesen ser los cibersoldados. Bien con conocimiento, porque nos presten la potencia de cómputo de todos sus equipos, de sus terminales móviles, etc., o bien porque les forcemos mediante alguna ley, ¿no? como puede ocurrir en otros estados o en otros países en los que las leyes pues sean un poco que no se sepa bien por dónde andan ¿no? y sí que se puede utilizar este tipo de, de productos y soluciones. ¿vale? En este caso nosotros planteamos una serie de pruebas de concepto, con las que podíamos controlar un terminal Android de manera remota y mediante un panel de control enviarle instrucciones de acciones que queríamos que hiciesen ese terminal móvil. Y por ejemplo, hicimos algunos ejemplos como capturar la, la cámara del teléfono, capturar el micrófono, eh, realizar ataques de denegación de servicio utilizando una botnet de móviles construida, incluso poder saturarle a una persona el teléfono diciéndole que mil personas le llamen a la vez con su teléfono. De manera bueno, tendríamos una denegación de servicio, una denegación de servicio de llamadas que nosotros utilizamos como Cal2, haciendo un poco de, de parodia con el nombre, ¿no? Pues tenemos otra pregunta que nos ha llegado también a través de Twitter, que la lanza Tecoad, y es ¿Para un usuario avanzado de informática es realmente necesario tener un antivirus? Porque dice, considero que en muchos casos eh, perjudican más. ¿Vosotros tenéis antivirus? ¿Instalado? Sí, sí, sí, sí. O sea que sí, los profesionales que están sí. aquí hablando dentro de la charla todos tienen antivirus, creo que se contesta por sí sola no, un Hombre, poco a, esta pregunta, a no, ser, ¿no? A no ser que te vayas, que te quieras poner a los Rambo... Eh, y, y ir ahí... ¿podemos, ¿no? podemos, si quieres, matizar un poco... O sea, ¿Tú tienes ver, antivirus? Eso, qué. Hombre, eso sí, que... Eso que, que es lo que... A ver, yo que, sí que me gustaría contestar, eh, creo que el usuario oh. que ha formulado... Ha formulado una muy buena pregunta. Primero, considero, dice, considero que en muchos casos perjudican más. Habría que ver que lo que tienen, la mayoría, obviamente es un software que se mete ahí en el sistema vigilando. Es normal que se note un consumo, un aumento en el consumo de recursos. Yo, personalmente, no lo noto. También habría que verlo. Dice, para un usuario avanzado de informática, ¿qué es un usuario avanzado de informática? habría que. Yo conozco a gente, son muy buenos, y algunos están entre los que estamos aquí. Y sí, los considero usuarios avanzados de informática. ¿Es realmente necesario tener un antivirus? Pues yo conozco a gente que no lo tiene y se, se, se siente pues, seguro, como decía, casillas. ¿Es posible hacerlo? Pues sí, si se va, si se va con cuidado, sabe perfectamente utilizar la, digamos, las defensas que ya incorpora el sistema operativo, pues yo que sé, por ejemplo, en Windows DEPA de SLR o todo el sistema de protección del kernel de Linux y demás, sabe qué es lo que está instalando, incluso realiza instrucciones periódicas. Pues hombre, son gente con unos conocimientos muy elevados y que saben perfectamente, conocen su sistema de pe a pa. Ahora, el usuario medio, o sea, el 99% de gente es así, no. Entonces, pues, si tú eres un usuario avanzado y conoces tu sistema perfectamente y no quieres usar antivirus, pues vaya tú, no te voy a decir yo que, que estás haciendo mal porque pues, probablemente conozcas eh, mucho mejor tu mecanismo de defensa que lo que puede hacer un antivirus, pero por desgracia, para la mayoría de la gente ahora mismo, pues es una capa de seguridad muy recomendable. Que se tiene que complementar con lo que ya hemos dicho actualizaciones, conocer tu sistema operativo eh, ir con cuidado con lo que nos descargamos etcétera, pero que nunca está de más o sea directamente no y, y de todos los, los malware el más peligroso que, que ha habido hasta el momento, que tengáis controlado ¿cuál ha sido? ¿me puedes repetir la pregunta? ¿De no el ma de malware, ¿del malware que ha existido hasta ahora? o sea, el más peligroso que ha habido hasta ahora el más pero... peligroso Uf. Yo, Eso... a nivel de usuario, desde el punto de vista de un usuario, mmm, voy a repetir, el ransomware, el virus de la policía está haciendo mucho daño a los uh -huh. usuarios básicos, incluso a los no tan básicos, cuando, cuando entra un ransomware que cifra que cifra la información, ¿no? Uh -huh. Depende mucho el, el de otro, el que, tenga, el que tenga con el problema. Ese es el, el más peligroso. Yo, desde mi punto de vista, el peor malware es el que no se ve, el que no vemos, el que está ahí y, mm. y nadie lo conoce. pasa desapercibido, que... Efectivamente, y ese es el que está por descubrir. Yo siempre he dicho que el mejor malware es el siguiente que, que tenemos que descubrir. Aunque es cierto que, como bien dice Ángel, que hay malware que, que, que pueda afectar más, pero hay veces que el, el que no se ve puede ser peor enemigo. Sí, claro, yo me refiero por el índice de la incidencia sí, que la tiene en mm. los en los usuarios básicos, que al fin y al cabo es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Preguntar por por lo que más llega la gente, lógicamente. lógicamente. ¿Y tú, Juanán? Es que, por ejemplo, el caso de Careto que hablábamos antes, Lleva operando desde 2007 y se ha descubierto ahora. O sea, es que han pasado siete años que nadie ha sabido de la existencia de este malware. Y uh -huh. lo mismo pasa con otros malware que se han ido reconociendo en el tiempo, como Google, como Flame, etcétera. ¿no? Al final pues, cuando se localizan, es cuando de verdad se descubre todos los sistemas que ha infectado y la envergadura, De ¿no? esas botnets, de esas bueno, una botnet, un conjunto de ordenadores infectados, que antes no, no lo dijimos. Bueno, ahí es cuando de verdad se sabe pues, el alcance que tienen, ¿no? Las intrusiones. Uh -huh. Es como un pulpo que va trabajando, ¿no? en silencio, y luego ves un poco todo, todo lo que, lo que ha podido abarcar, ¿no? prácticamente. Sí, porque hay además un, un usuario que tiene su equipo infectado y, y forma parte de una, de una red de zombies, posiblemente no lo sepa, no se entere. Sin embargo, con un malware que, que le cifra la información, lógicamente se va a enterar y mucho, ¿no? Ah, lo tenía apagado. A ver si el sonido llega bien ahora. Sí, mejor. Genial, pues muchas gracias. Eh, claro, con, con tanta incidencia de sonido ya, ya pierde uno la. Me ha encantado la, la pregunta anterior y la respuesta vuestra de cuál es el peor. Y el, creo que había por ahí sobre el, el virus de la policía, si había alguna medida de protección inicial, ¿verdad, Ángel? Perdón, perdón. ¿Que ¿Había alguna forma de tomar una medida preventiva sobre el virus de la policía? Bueno, la medida preventiva. Primero, tener eh, tu antivirus instalado y, y actualizado. Creo que las, las versiones actuales de este tipo de virus, hablamos del conocido como virus de la policía, si me confundo que me corrija Josep, ya las detecta. Eh, en el caso de cifrado, eh, esto, Yago, Yago Jesús de Security by Default, sacó una herramienta eh, anti-rason que... Que no es que te evitase, que te infectase, sino lo que era, como él dice, era un airbag, ¿no? un, un avisador que, que en el momento que notaba que empezaba ese malware a cifrarte la información, creaba un honeypot, creaba una especie de falsa información para que empezase por ahí y entonces te avisase y diese tiempo. Eh, hay veces que es casi imposible defenderse, yo no sé si Josep, ¿a esto tiene algo que añadir? Sí, yo solo añadiría la importancia de tener una copia de seguridad, que muchas veces Lógico, nos olvidamos, claro. pero cuando más nos hace falta, más nos arrepentimos de no haberla hecho a tiempo. Uh -huh. Entonces, no cuesta nada ahora mismo, de hecho todos los sistemas operativos incorporan eh, sistemas para hacerlo programado, es simplemente conectar un disco duro, de los que te cuestan ahora cuatro perras en cualquier tienda, lo conectas, lo programas y ya te olvidas. Hace una copia de seguridad automática y a partir de ahí, por lo menos sabes que puedes recuperar la información. O si no, yo sé incluso, incluso sin comprar nada, que ahora mismo hay sistemas de backup en la nube, los que cifran la información, la subes ahí y te olvidas. ¿Y tú subirías tus datos a la nube? Cifrado con clave pública. Ahí está, Mark. <risa> pues otro, otro, otra pregunta desde Twitter. Y, y ella se ha movido el chat. Bueno, se divide en hace mucho ¿qué se hace para evitar los Keyloggers? Para evitar los Keyloggers, pues vamos a ver, un Keylogger es un malware. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Eh, tener nuestro, nuestro antivirus actualizado y tener medidas eh, preventivas para ello. Eh, me da igual la funcionalidad que tenga y, y que haga ese malware. En este caso va a capturar eh, lo, la escritura, las teclas, como cuando las pulsamos. Eh, repito, tener actualizado nuestro, nuestro antivirus. Uh -huh. Pues eh, llegan más preguntas porque, mira, Trinity yo creo que ha hecho los deberes muy bien hechos antes del hangout y ha dicho, voy a resolver toda la duda que hoy tengo ahí a todos los cracks de seguridad o prácticamente <risa> casi todos para que me contesten. Porque nos ha lanzado también vía Twitter otra pregunta y es, eh, bueno, una pregunta es una curiosidad, es si una empresa paga por seguridad a otra para que la audite y demás y sufre un ataque, ¿la empresa de seguridad indemniza? buena pregunta. De Depende del acuerdo <risa> a la que hayan llegado. <risa> Lógicamente, Porque pero lo va... En términos es lo... medios, lo básico es que no, esté no, acordado? No, no. Luis, no, no. Luis, hombre, tenemos la garantía siempre de que una auditoría no es no saca siempre el 100% de los riesgos que tiene una empresa. Con lo cual contamos con ello. Siempre es cierto que bueno una auditoría te da una visión de, de cómo está tu empresa, si está bien, si está mal y en qué medida está progresando con respecto a, a, a tiempos pasados, pero nunca te puede ofrecer el 100% de las garantías. Por, por contrato se puede establecer, pero realmente no, no es lo habitual. Después de una auditoría, puede, y si has cumplido más o menos todas las condiciones que te marcaban en la auditoría, eh, estás 100% seguro, no por un motivo además, porque la seguridad es evolución constante y según acaba la auditoría casi podemos tener la certeza de que al día siguiente tienes nuevas vulnerabilidades que pueden ser explotadas y evidentemente esa auditoría nunca ha tenido ese alcance de, de, de ese momento concreto. La auditoría acaba en un momento determinado y mide otros patrones. Pero es muy difícil que después de una auditoría puedas garantizar el 100% de la subida de esa empresa. No se suele pagar. Directamente. Ha, ha quedado depende aclarado. De depende, eh, ¿no, Juan? Claro, porque hay auditorías, por ejemplo, la de y DSS, que sí que te obliga para ser auditor y tener un seguro de responsabilidad. Me parece que estaba en el millón de euros. Entonces, mm. También depende de, de la auditoría. Sí, Sí. Uh -huh. Depende un poco, eh. hay que firmar y leer la letra pequeña para luego, <ríe> puestos en ese caso Pues llega llega otra pregunta que formula Decoat por, por Twitter y es En cuanto al servicio y rendimiento, ¿qué antivirus recomendáis? Bueno, creo que esta pregunta igual lleva nombres y apellidos, eh, Josep um... Hombre, yo lo que tendría que es que pruebe todas las alternativas que hay en el mercado ¿Vale? Y que se quede con la que mejor le vaya. Las estrategias de marketing y los test y demás están muy bien y te van a decir todos que son muy bonitos y son muy bien, tal, pero yo, como soy, veniendo de la parte técnica, prueba, ¿vale? Y con el que mejor te, te convenga, pues lo, te lo quedas. Va a ser más difícil que guiarte solamente por lo que te diga una revista o una publicación online. ¿Vale? Uh -huh. Yo te puedo decir que yo estoy muy contento con eso, obviamente, pero que hay muchas empresas por ahí, incluso hay antivirus gratuitos, que dentro de sus posibilidades funcionan bien, con lo cual no tienes ni por qué pagar si no tienes eh, pues eh, acceso a los recursos para pagar el antivirus. Yo te digo, prueba todas lo las posibilidades que hay por ahí en el mercado y quédate con el que mejor te vaya. Porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que dice la gente en los foros o hay mucho incluso fanatismo de marcas, Me parece mentira, pero hay. Y solamente pues no, no, no, están, digamos, no está documentado, no está contrastado. Y yo creo que cada, usura, cada usuario es un mundo y a lo mejor características que tiene un antivirus a otros usuarios no les gusta y les gusta más las que tiene otra empresa. Con lo cual ahí prueba y quédate con el que mejor te convenza. Uh -huh. bueno pues yo he lanzado igual, la pregunta yo sé pero vosotros qué opinión tenéis marc a ver eh, que... igual yo sé también eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de hecho pensaba que ibas a promocionar la marca pero, pero veo que no así que... nunca lo hace, nunca lo hace y eso uh -huh. es lo que, lo que más mira de, de este tío nunca eso lo, es hace. Lo, que lo hace tan grande a José. efectivamente, efectivamente. efectivamente. lo que yo quería comentar es que igual también una buena referencia no sé si conocéis la web de A comparative que hace estudios, eh, creo que son mensuales, ¿no? Hace estudios mensuales y luego uno anual, de, creo, ¿no? Hay uno anual y después cada ciertos meses hacen uno, eh, centrándose en un tema, pues rendimiento, detección de amenazas, amenazas histórico, amenazas en tiempo, digamos, detección in the wild, que se dice, amenazas que estén activas, pero están muy completas y son muy detalladas. Creo que está bien comentar a la gente que se mide esos informes y que, que están que están curiosos la verdad. No es la Biblia, pero es una referencia más. Sí, pero que no que no dejen de probar solamente eh, claro. por los informes. Porque a lo mejor lo que para el, el que realiza ese análisis no tiene importancia, para otra persona sí que lo tiene. Mm. DavoBlog eh, pega un tirón de orejas también a los fabricantes. Dice en Twitter de exigir a los fabricantes celeridad en el actualizado y sacar parches y no esperar uno y tres meses. Eso también es importantísimo ¿eh? por la parte de... Sí, lo pasa que pasa es que Angelucho no, no por defender a los fabricantes ni mucho menos, pero sí que es verdad que, que luego cuando lanzan una, una actualización temprana nos quejamos igual de que, de que igual nos ha dañado el sistema porque no han probado todo lo que deberían. No sé si alguien tiene experiencia en el tema de desarrollo, pero que sí que es verdad que, que a la hora de hacer un cambio en una aplicación se tiene que probar bien. Yo sí que es verdad que tres meses es bastante tiempo pero sí que cuando viene la actualización eh, va bien estoy de acuerdo contigo Mark pero vamos a ver eh, por ejemplo Josep ha dicho que ellos reciben unas 200.000 amenazas diarias sí. y, y te puedo decir que yo estoy utilizando ese también y se me se me actualiza tres y cuatro veces al día o sea yo no digo que se actualicen todos los días pero pegarle una voltecito una semanita que, que es mucho dinero lo que trabajan, lo que manejan sí. y mucho dinero lo que cobran por, por ciertas por ciertas herramientas, ¿no? sí, tiene razón. Bueno, una cosa, Angelucho, complementando eso que has dicho las actualizaciones, ojo porque en las actualizaciones que te mete un antivirus no solamente van las bases de firmas, hay actualizaciones de módulos de detección, hay actualizaciones que mejoran el rendimiento, hay actualizaciones de muchas otras cosas. Sí, bueno, pero sí es cierto que en, en un solo día hay más de una actualización. Por supuesto. Eh, a raíz de lo que comenta Davo blog es, no digo que, que compañías de eh, que tienen herramientas muy grandes actualicen todos los días, pero uh -huh. pero sí de forma más habitual. Sí, pero te, como te he dicho antes también, las bases de firmas eh, son más un histórico en una manera de detección. Sí que hay veces que cuando hay una propagación de malware muy masiva, se lanza una base de firmas para bloquearlo. Pero muchas veces, lo que realmente te bloquea una amenaza es el sistema de heurística o de detección preventiva que puede tener un antivirus, no la base de firmas. El, el problema que se ha planteado siempre con el tema del el planteamiento de las actualizaciones, era era menos el problema en el usuario doméstico y más centrado en la empresa. Es decir, sí. El usuario doméstico puede plantearse la capacidad de estar actualizando todos los días. Es un sistema más controlado, tiene menos de aplicaciones y quizás el efecto de, de rendimiento puede ser menor en caso de que una actualización salga mal. El gran problema sí. se daba siempre desde el punto de vista de la empresa. Decir, si una empresa está actualizando todos los días puede sufrir mayores inconvenientes, en este caso con un usuario doméstico. De hecho, muchas empresas como Microsoft, Apple, han, han optado por, por, por el objetivo de sacar actualizaciones. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, los segundos martes de cada mes, en el caso de España, llegan los miércoles y luego sacar actualizaciones críticas cuando consideran convenientes. Sí es cierto que estoy con Ángel, que a veces... Eh, es desmesurado el tiempo que, que tardan en sacar determinadas actualizaciones que sabe que son críticas y que están afectando muy, ne muy negativamente pues invertirán lo suficiente dependerá de las organizaciones supongo en este sentido uh -huh. ¿y por qué porque no se puede tener eh, dos antivirus instalados eh, lógicamente en un, en un mismo equipo? o sea porque están preparados uh -huh. para bloquearse uno al otro o porque hay gente que a lo mejor piensa que teniendo o si pudiera tener varios uno cubriría con otro yo creo que es como tener a dos Mike Tyson en el mismo ring, ¿no? Que están ir pegando uno al otro y sí. al final uno por otro la casa sin barrer, ¿no? Es decir que no no no, no harían ni vamos ni, ni medio, ¿no? Dos juntos no hacen ni medio. No aparte, sí. que, aparte que el ordenador le va a ir como una, una cafetera, es <risa> uh -huh. Com Competirían por los recursos al final. O sí. sea, pero eso se hace directamente, ¿no? Desde las empresas, digamos, porque a lo mejor utilizan, ¿no? Para que sean incompatibles o casi incompatibles. ¿O por qué, por qué pasa, por qué sucede esto? Pues básicamente porque eh, los dos antivirus van a estar accediendo tanto al disco duro como a la memoria al mismo tiempo. Y se van a dar de guantazos ahí. Van a estar ahí colapsando el sistema. Igual al principio no se nota, pero cuando empiecen a leer los mismos sectores del disco empiecen a intentar detectar una amenaza en un posible archivo, un archivo que te de estar cargando, pues van a ir a entrar en conflicto, obviamente, pues como pues porque están programados para ello. Por eso mm. no es aconsejable tener dos antivirus instalados, o es sea, redundante. En mm. entornos corporativos, como ha dicho antes Juan Luis, pues hay que tener también cuidado por el tema de las actualizaciones, no sé que hay alguna que salga mal, pero también las empresas tienen otras capas de seguridad. Desde el nivel de servidor, incluso antes, pues hay aplicaciones y demás que te permiten controlarlo, uh -huh. posibles, pues... Eh, eh, amenazas que están intentando acceder a la red interna o incluso a la hora de distribuir actualizaciones, no solamente del antivirus, sino de cualquier aplicación, pues tú puedes, eh, digamos, gestionarlo desde un servidor central, probarlo primero en algunas eh, máquinas que tengas de prueba y si ves que ese lanzamiento de actualizaciones ha funcionado bien ya, lanzarlas al resto de, de máquinas. O sea, también son sistemas de gestión más avanzados con los que pueda tener un usuario doméstico. Uh -huh. y los servicios de análisis online que realizan no como un escaneado de los ordenadores, funcionan bien o, o como, bueno un escaneado no es la palabra, pero que te que te miran el ordenador, funcionan, no funcionan sirven para algo te sirven para ver si tienes algo ya dentro uh -huh. no te sirven como protección para evitar que ese algo haya entrado Entonces, es un sirven... poco como un aviso de estás enfermito, tienes fiebre, ¿no? tu ordenador sí. está enfermo o algo. <risa> pero no te previene de que te pille la gripe o sea, que, que directamente. O para decirte, te mueres, directamente te mueres. Sí, tu equipo, tu equipo informático está en la UV y tú sí. ni siquiera eras consciente un poco, un poco de ello. Y, y las, las empresas de, de antivirus, lógicamente, pues para sacar ese antivirus ¿no? y combatir el virus, tienen que ser tan malos o pensar, meterse en la cabeza del malo que está creando el virus para ir un poco como el ratón y el gato, intentando ir por delante o... No sé, Josep, tú que tienes lógicamente experiencia en esto, ¿te tienes que comportar como, como los malos? Tienes que saber cómo piensan y tener a gente muy buena uh -huh. que esté investigando constantemente, vigilando todo lo que se mueva por, eh, por la red, eh, detectando las pautas de comportamiento, las amenazas y saber reaccionar muy rápidamente. Pero tienes que tener a gente que se dedique a investigar. Vamos, nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio eh, está 24 horas al día, hay gente allí mirando y viendo posibles eh, amenazas nuevas. Y eso creo que eso es una máxima en casi todas las casas de antivirus. Por otra parte, hay investigadores independientes que hacen muy bien su trabajo, descubren nuevas amenazas y cooperan con las empresas, con las fuerzas de seguridad, etc. Uh -huh. Juan Antonio, tú eres un ejemplo, básicamente, por la el por el labor precio. que haces y que me gustaría que hablases un poco más de flu. Uh -huh. Pues mira, te comienzo mi intervención con una frase que decimos mucho en el mundo de la seguridad, es que para saber defenderse primero necesitamos saber atacar. ¿no? Es un poco el objetivo con el que diseñamos Flu. El Flu, bueno, lo diseñamos por una idea alocada que tuvimos Pablo y yo, y bueno, nosotros dábamos formaciones de malware y utilizábamos malware que ya existía, como Dark Comet o otros software maliciosos, y al final cuando dábamos las clases no sabíamos realmente qué estaba haciendo ese malware porque no lo habíamos construido nosotros. Podíamos saber algunas cosillas que hacía, pero no todo, ¿no? Y un poco con ese objetivo lo diseñamos para saber que lo que contábamos era de verdad lo que hacían las cosas, ¿no? Y bueno, un poco así nació Flu, y Flu además sirve como un malware extendido y que hoy en día ya detectan todos los antivirus para que puedan aprender de él, ¿no? Y aprender cómo se comporta un malware para aprender a defenderse, ¿no? Un poco esa que teníamos. Uh -huh. O sea, que, que comportaros un poco como malos para hacer el bien se podría decir ah, no Ahí con el tema de los virus y bueno, sobre todo los antivirus ahí, hay, hay unos programas que los llamamos rogues que son conocidos como falsos antivirus que se están dando incluso ya en, en terminales móviles que tú te descargas un antivirus totalmente gratuito o un antivirus eh, que es de pago, y pero que lo han, entre comillas, craqueado, y te lo estás descargando, y nada más descargártelo, te dicen, oye, que tienes infinidad de virus, tienes que descargarte este nuevo complemento, para que además tienes que pagar, para poderte limpiar. No solamente no te estás limpiando, sino que además te estás metiendo, eh, no el flu, el primo del flu, el sobrino del flu y los padres del flu, pero la versión mala... La versión Fluvader, no la buena. Fluvader. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. ¿eh? Soy tu padre. Uh -huh. sí, pues, eh. Tendrás te, te un, un, un rogue antivirus y después lo que tienes es una orgía de virus en tornados. Sí, sí, sí, sí. Además se llaman a la fiesta, empiezan a bajarse unos a otros. ¿eh? Sí. O sea, sí, directamente. Y cuando una persona detecta por un antivirus, porque lo detecta o algo así, que su ordenador se ha convertido en un zombie, o sea, que sin saberlo está o sea, sirviendo para los malos, o sea, ¿cómo se detecta ¿Qué hay que hacer antes acaso? O sea, se puede detectar, que decir, una persona se infecta ¿no? y su ordenador puede estar sirviendo para otra persona que está haciendo el mal con él sin saberlo. Vale, puede llevarlo al punto limpio, al ordenador. Sí, directamente. Y luego pasarse por una tienda de informática y elegir a su gusto otro nuevo, ¿no? O no, o que no coja ninguno más. No, ya directamente sí, también va a pasar. No, pero quiero decir, ¿cómo, cómo se puede detectar? Yo creo que o al menos hay dos tipos de, de, de usuarios, ¿no? O, o varios tipos de usuarios, ¿no? El usuario medio, el usuario un poco más básico, usuarios avanzados. Uh -huh. La parte de usuario más avanzado yo creo que todo el mundo cada cierto tiempo revisa sus conexiones, eh, eh, mira que no que no haya procesos que, que estén corriendo en su máquina uh -huh. que sean anormales y en el caso de us usuarios medios podemos pues, usuarios menos avanzados eh, ir pasando antivirus periódicamente y eh, revisando eh, sus actualizaciones y demás. Uh -huh. Pues acaba de llegar una pregunta por, eh, por Twitter que la vuelve a formular Trinity y creo que lleva ya, esta pregunta lleva el nombre de Juan Antonio porque directamente le pregunta ¿La ciberguerra de países afecta a usuarios normales en temas de antivirus en, en, en temas de virus? Por lo que dijiste es de poder ser soldados. Creo que le ha quedado ahí un poco de pues, saber si, si es soldado verdad. o no es soldado. Esto es más bien un tema político y bueno, tampoco quiero entrar mucho en ello, pero eh, los ciudadanos o sea, nos vemos afectados, eh, solo tenemos que ver las noticias. Por ejemplo, hace un par de fines de semana salió el tema de que el gobierno británico pudo monitorizar las videoconferencias por Kine, que es la cámara de la Xbox, de no sé cuántas millones de conversaciones. no Hemos visto casos así pues con la NSA y bueno, con distintos gobiernos, con el Ejército de Liberación chino también se han visto muchas cosas. Al bueno, fin y al cabo en más tema político, ¿no? de, de la voluntad de estas leyes patrióticas para defender la nación, eh, lo que posibilita ¿no? que los ciudadanos puedan ser cibersoldados o al menos ciberespías. Uh -huh. eh, os voy a os voy a una, una, una pregunta de, de, de ahora a futuro o de, o de repaso de los últimos años. Eh, digamos que proporcionalmente al número de equipos que hay en la calle, el número de virus y, y los sofisticados que son... ¿Se van manteniendo o, o hay algún tipo de evolución eh, alta o cómo está el tema? Pues imagino que al principio que, que el problema eh, prácticamente resistía, había la confianza total tampoco, había realmente ni peligros ni medidas. ¿Ahora son equilibradas el número de, de peligros que hay? Ay, perdón. ¿Alguien le puede trasladar mi pregunta? Si el número de virus crece, crece, ¿me has preguntado Antonio? Sí, si aumenta, conforme evoluciona la informática, ¿aumenta los peligros o, o hay siempre un equilibrio de fuerzas. Hombre, sí que estamos notando un crecimiento bastante elevado, sobre todo en los últimos años. Los número de muestras que recibimos nosotros en los laboratorios siguen en crecimiento. De hecho, 200.000 pero es que seguro que dentro de poco pues, sube a 300.000 y sigue exponencialmente. Hay mucha gente metida en la creación de virus porque saben que les reporta dinero y después si ya metemos a otros jugadores como son gobiernos, intereses, espionaje entre empresas, pues ya la cosa se multiplica. ¿Seguirá creciendo exponencialmente? No lo sabemos si habrá un tope. De momento en los últimos años pues no es lo mismo que eh, a finales de los 90, a principios de los 2000, que los podías contar. Y decir, pues mira, este año han salido 1.327 virus mm. Ahora no Ahora decir, decir que tu antivirus detecta X millones de virus Es totalmente absurdo Porque es que ni la cifra va a ser exacta Ni realmente va a representar Lo que tú estás detectando También tengo que decir, de esas muestras que tú detectas cada día Hay muchas que son simples modificaciones De una muestra anterior Familias mm. nuevas pues se van creando poco a poco Entonces a lo mejor en esas 200.000 muestras Hay un montón que son variaciones De otras que hayas detectado antes ¿Vale? Entonces hay que saber contabilizarlo y separar las que son una ligera variante a las que son realmente nuevas, que son las que normalmente tienen más repercusión después. Pero entiendo, Joseph, que las amenazas, las variantes, son también amenazas y si no estuviese actualizado, pues no se entrarían. O sea, exactamente, exactamente. Yo, yo le daría, eh, le, le catalogaría como nuevas amenazas. Bueno, ahí hay una especie de discusión entre si se pueden tocar como nuevas amenazas o simplemente una ligera modificación. Para mí todas eh, están programadas para, para causar daño al usuario, pero sí que es verdad que es que a la hora de entrar los números, ahí hay también eh, un poco de marketing ahí metido y el más. ¿vale? Entonces, sí. yo desde el punto de vista técnico, pues me interesa analizar las que son nuevas, las que aportan algo, algún cambio en la estrategia, en el vector de ataque y las que pueden suponer un mayor riesgo por porque utilizan algo novedoso y pueden suponer un mayor riesgo a la mayoría de usuarios para analizarlas y sobre todo eh, explicar cómo protegernos. Uh -huh. Sí, pero por lo que decías, eh, Josep, o sea, ¿hasta cuándo va a ir subiendo y creciendo todo esto? Mientras de dinero a los malos va, sí, a, ir, va a ir generando, yo creo, el, el negocio de los virus y el negocio de... de... ¿no? del malware. O sea que yo creo que más o menos con la visión que nos habéis dado y nos habéis aportado ya con todos estos grandes consejos, creo que ya va siendo hora de no abusar ya en exceso ¿no? de, de esta reunión. Lo que no sé si hay algún tema que creéis que hemos pasado un poco por alto y que sería, que sería importante retomar, pero yo creo que hemos tocado un poco lo, los puntos básicos. No sé cómo lo cómo lo veis vosotros. Yo lo de la, lo de la voz de Seth, sí que, de Not, sí que me gustaría saber si Bien. finalmente Joseph está detrás del tema o no. Es, eh, ha dicho que es secreto, quiere dejar con la intriga O sea, Marc, no, sea, no seas malo <risa> Igual se lo sacamos, pero creo que Quiere dejar con la intriga A lo mejor para la segunda parte, ¿no? Cuando sí. volvamos a tratar el tema virus A ver cómo la evolución, cómo ha ido sí. la curva sí, sí. sí. Marc, tranquilo Que yo a ti te canto lo que quieras Bonito <risa> <risa> ¿Eso te aclara algo? <risa> o sea, con, eso, con eso te aclara algo No bueno, pues, quiero no sé que si... yo, hago, yo, hago, yo hago la voz de Abasto. O sea que... directa directamente pues sí que me gustaría que me hemos dado consejos al picador durante toda la charla pero uno a uno digamos como una frase eh, o sea la, la charla no era sobre virus informáticos no y códigos maliciosos sobre esa sobre esa temática que hemos tratado una frase resumen de cada uno de o un consejo o una advertencia sí que me gustaría retomarla. Entonces, por orden de ventanitas por orden alfabético, Ángel, te toca iniciar. Yo es que lo tengo claro. Bueno, pues repítelo, si lo tienes claro, sé lo que vas a decir, pero es que es un consejo que no caduca. Sí, que Nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también somos nuestro mejor antivirus. Eso lo tenemos que tener claro. Luego ya tendremos un antivirus, tendremos firewall, tenemos, pero vamos a, a, a utilizar el sentido común, como ha repetido tantas veces Juan Luis, y vamos a a, a ver gatitos, pero con seguridad. Pues nada, Josep, después de ver gatitos, ¿qué hay que hacer? Yo creo que primero hay que eh, saber que el sistema, conocer el sistema que estamos utilizando en las aplicaciones, no ir a lo loco y, sobre todo, concienciarnos. Aprender poco a poco. Hay muchos blogs de seguridad, hay mucha información que está incluso adaptada para que cualquier usuario pueda leerla. Si nos informamos, si nos concienciamos, y ahí, por ejemplo, Angelucci tiene mucho que decir desde su blog, pues yo creo que le pondremos las cosas más difíciles a los malos. Pues a ver, Juanan, ¿cómo nos concienciamos? Aporta tu frase sobre bueno, el tema. Yo te la digo si quieres. Para poder defendernos necesitamos saber atacar. Y es muy importante que leamos mucho, que nos empapemos de conocimientos, pues como decía un poco Josep, sobre los sistemas, sobre la tecnología con la que trabajemos, pues para conocer esos intríngulis de cómo funciona y saber cómo defenderla. Pues, ¿cómo hay que defenderla, Juan Luis, a ver qué frase nos aporta En primer lugar, conociéndote a ti mismo. Porque uh -huh. si te conoces, sabes lo loco que eres, sabes dónde te metes y sabes al final los problemas a los que te enfrentas, el riesgo que vas a tener es mucho mayor. Si eres una persona pues, más comedida y, y no, no tienes ese, ese afán de, de tocar todo, meterte todos los enlaces, aceptar cualquier correo electrónico, evidentemente el riesgo es menor, pero una buena uh -huh. securización pasa por, por mantener todos estos elementos que hemos ido contando a lo largo de la charla. Pues nada, ha sido por orden de ventanitas, Mar, pero a ti te puede, te toca decir si andas en la cuerda floja no, hacia un lado o hacia otro. El último y, y, el, y el más marrón, así que eh, apoyándote a mis compañeros solo puedo decir que lee, infórmate y actúa. Pues me parece que con esa con esas tres palabras, o sea, creo que con esa acción la gente puede hacer mucho por su propia por su propia seguridad. Así es que quiero daros las gracias por, por esta gran charla que y todos los consejos que nos habéis dado. O sea, que gracias Ángel por acompañarnos, gracias Josep, gracias. Juanan, sí. Juan Luis y Mar por estar, aquí, por estar aquí con nosotros compartiendo y aconsejando a la gente sobre el tema de, de seguridad en red que es tan importante. Y nada, los amigos de Hanauton, decirles que durante toda la semana nos van a encontrar por las redes sociales, en Twitter, con, en nuestro, nuestra etiqueta, eh, almohadilla hanautón o a través de la página web eh, www.hanauton.es y nada, que la próxima semana el jueves a las 10 estaremos aquí con otro, con otro interesante tema. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la red, un saludo. ¡Un saludo! Nos vemos.